Este domingo, 15 de diciembre, Polideportivo de Cartago, gran final del voleibol de la segunda división femenina, 10 y 30 de la mañana, Cartago, Car Cartago, Cartago, Cartago, Cartago Buscando el ascenso a la Primera División, el equipo de Cartago. de Cartago. Te invitamos, domingo, 10 y 30 de la mañana, Polideportivo de Cartago, gran final del voleibol costarricense. Véalo, disfrútelo a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago.